Hola, vamos a hablar de tu cubo de basura. Echas en él todo aquello que no va en ningún otro cubo, ¿verdad? Uh, sí. Y luego, ¿a dónde se lo llevan? Mm, no sé. Lo recogen y lo llevan a una planta de gestión de basuras en las afueras de la ciudad. Pero al final, la mayoría acaba en un asqueroso vertedero que crece y crece y que produce emisiones y filtraciones muy contaminantes. Pero un momento... Volvamos, para ver qué contiene tu cubo. Veamos qué hay por aquí. Cuántas cosas tan distintas, ¿verdad? Claro, he hecho ahí todo lo que no puedo separar. Déjame ordenarlo un poco. Pues resulta que nada más y nada menos que el 40% de tu basura es materia orgánica y se puede reutilizar, ¿lo sabías? ¿Recordáis el vertedero? Si la materia orgánica no la separamos, estará mezclada con el resto. Se pudrirá y acabará contaminando cielo y tierra, y no queremos que ocurra eso, ¿verdad? Un momento, ¿pero no tenemos ya un cubo de orgánica? ¿El de la tapa naranja? No, no. Ese nombre es un error. El cubo donde va, lo que no puedes separar, se llama resto. Porque ahí no debería ir la basura orgánica. ¿Y dónde va entonces? Te voy a presentar a tu nuevo amiguito, ¡el cubo marrón! Ahora meteremos en él toda la basura orgánica. Después se lo llevarán a una planta de compostaje donde lo convertirán en compost que podrán usar los agricultores para abonar la tierra y alimentar a sus plantas. Vaya diferencia, ¿eh? Sí, pero es que yo no sé qué va en ese cubo. Aquí van objetos de procedencia natural, no tóxicas. Es decir, restos de peladuras, de comida, de fruta... Incluidas las raspas de pescado y huesos. Y por supuesto, cáscaras de huevo y de frutos secos, el corcho, los palillos, los restos de ramas y hojas, los papeles sucios con comida que no se pueden echar al papel. Ah, entiendo, entonces hecho el pelo que me corto, ¿no? Cuidado, piénsalo, en tu pelo aplicas químicos, mascarillas, tintes... Los químicos no son naturales, si no estás seguro, mejor no lo eches. ¿Y entonces puedo tirar las colillas y las compresas? Son de algodón y naturales, ¿no? ¿Cómo? ¡Pero si tienen plástico! Eso no es de origen natural. Ah, entonces tiraré los bastoncillos estos. ¿Tienen plástico también? No, señor. Los míos pone que son compostables. ¡Ah, bien hecho! ¡Buena compra! Recuerda que tiene que poner compostable. Y no biodegradable ni reciclable y la caca de mi gato pone que la tierra es compostable la tierra sí porque es compostable pero mmm, los excrementos son muy tóxicos y es difícil hacer compost con ellos no podrás echar las cacas en el cubo tendrá que ir al resto vale pelos cacas y cosas que no son de origen natural o desconocidas es fácil claro que es fácil aprende estas normas básicas y reducirás a la mitad toda la basura resto que generas. Por favor, exige que lo incluyan en tu zona y aprende a usarlo. Es muy importante para todos.